¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados, les decía mis eh, compañeros, mis amigos de Instagram que por fin se me hizo con Blanca Alcalá y ya está aquí, por fin, mi querida Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida, diputada federal por el PRI. Hola Erika, encantada de verdad de tener la oportunidad de estar una vez más contigo en este espacio que te decía en la historia de hace un momento, sin duda Los Conjurados te selló y a nosotros en esta oportunidad de siempre escucharte con el talento que te caracteriza, con la perspicacia que también tienes cuando nos entrevistas, pero sin duda con esta contribución que haces, pues desde tu punto de vista periodístico a la sociedad poblana. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti, Blanca. Sabemos que tenemos, bueno, tú tienes una agenda muy ocupada y bueno, y nuestra labor pues es, es estarte cazando hasta que por fin ya no. lo conseguimos. Eh, eh, platicando con eh, Blanca Alcalá, eh, yo le preguntaba, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Me encanta cómo respondes, como uh, muy ecuánime, muy. O sea, eh, ¿es, es el, el callo tu experiencia en la política? O, o, ¿O la verdad es que las cosas no las ves tan complicadas? O, ¿O qué es, Blanca? Porque, bueno, vienes de una presión, lo que te comentaba, también te preguntaba hace ratito, ¿no? De lo que fue la reforma eléctrica. De lo que es ¿no? representar pues, los intereses de Puebla, de tu partido, okay. en San Lázaro, ¿no? eh, eh, el que siempre se te esté mencionando de alguna forma en, en este estado y que te estén destapando a la gubernatura y ah. todo eso, y, y te veo súper tranquila, así como de, ah, no pasa nada, ¿no? oye, pero ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Yo creo que yo estoy más angustiada <risa> que blanca que, blanco, que, blanco, que blanco, y como de, ah, no pasa nada. Es la experiencia. Pues, Erika, sin duda, sí creo que ya son muchos años de estar haciendo ejercicio de lo público desde un punto de vista eminentemente profesional. Yo recuerdo las primeras entrevistas que tú me hacías ya hace muchos años, como directora del Instituto de las Mujeres, creo que ahí fue cuando nos conocimos. Ajá. Y bueno, y en aquella época yo recuerdo que siempre he dicho que para mí la política hay que verla con la seriedad que exige, que es como... Pasa cuando tú ves a un médico, si te enfermas, buscas al mejor médico, porque pues es el que tiene más experiencia, el que más se preparó. Para mí eso es la política, o sea, para mí esos son los asuntos públicos, requiere entrega, profesionalismo, conocimiento, experiencia. Y por eso yo estudié Relaciones Internacionales y uh -huh. Ciencias Políticas, por eso uh -huh. con el paso de los años me especialicé en la maestría obtuve el doctorado, he estudiado pues una gran cantidad de diplomados, etcétera, porque la sociedad te exige, la vida pública te exige siempre estar preparadas, de tal suerte que bueno yo creo que es esta combinación de pasión, de formación, eh, pues sí de experiencia, de todo lo que ha implicado la verdad es que te, la vida ha sido generosa me ha permitido tener pues es una cargo frase más modesto perdón es, perdón que te interrumpa esta frase es muy tuya la vida ha sido tan generosa conmigo y yo creo que lo has hecho como decreto o sea es, es, es, estas ondas new age de que hay que decretar lo has decretado y sí, sí, la vida generosa contigo pues sí, lo ha sido. La verdad que sí, o sea, en la vida pública he tenido la oportunidad de tener desde el cargo más modesto, de ser una jefa de departamento hasta convertirme en secretaria de Estado, eh, pasar por varias subsecretarías, dos veces directora general, eh, en fin, conocer todo lo que implica la, la administración pública estatal, local. Y, este, ...y federal, ¿no? Hasta pues, después convertirme, por ejemplo, en embajadora de México, en Colombia, o bien en los cargos públicos de representación popular o de elección popular, ser diputada local, ser presidenta municipal, la primera presidenta municipal de Puebla Capital... Eh, senadora de la República Ocupar muy diversas representaciones En el Senado Ser la eh, segunda mexicana Que ocupó el cargo de ser Presidenta de todos los parlamentos De América Latina De tal suerte que yo te diría que en ese sentido Yo no tengo más que gratitud Y en la vida privada, la verdad, tú me conoces Siempre te he dicho que soy una muy feliz Mamá, esposa, hoy abuela, hija Y creo que esto pues te llena Y te obliga eh, por un lado, hacer muy bien las cosas, pero también te entusiasma y te motiva, pues, a disfrutarlo al máximo. De tal suerte que me decías, ¿cómo estás? ¿Qué tal el estrés de esta última semana? No, súper Intenso, tranquilos. padrísimo, sin duda, con el rigor que representaba en mi caso eh, en la Cámara actualmente. Yo soy integrante de la Junta de Coordinación Política, uh -huh. que es uno de los dos órganos de gobierno que tiene la Cámara. Y eso, pues, me permite estar en la mesa de la deliberación, en donde hay, pues, por cada partido político, según nuestra fuerza electoral, hay dos, tres o cuatro integrantes. En el caso del PRI, somos tres integrantes. Yo soy una de esas tres integrantes que está en este órgano de gobierno, en donde. Lo mismo se delibera cuáles van a ser los acuerdos para es, desahogar las órdenes del día, de los, las iniciativas que se van a legislar, las comparecencias que van a tener okay. lugar, la relación okay. con los otros poderes. Y bueno, ahí se gestó, por ejemplo, desde que llegó la iniciativa del presidente, mm -hmm. el cómo se iba a transitar. El porqué y a iniciativa del PRI, en este caso del presidente de la Junta, que es además el coordinador de mi grupo parlamentario, Rubén Moreira, el que tuviéramos un Parlamento abierto, un Parlamento que nos llevó por siete meses a conocer con profundidad cuáles eran los pros y los contras de la industria eléctrica mexicana y uh -huh. las consecuencias de esta reforma que hace unos días pues votamos en contra de la oposición. Háblese además de la Alianza Agua por México, del PRI PAN y del PRD también de Movimiento Ciudadano, y hacerlo con la serenidad, pero sobre todo con la seriedad que exigen este tipo de temas que impacta a todos los mexicanos. Claro, con la adrenalina que implicó que iba a ser el martes pasado, que se precipitó esa decisión de que ya la abordáramos cuando pensábamos que... Nos íbamos a dar la tarea después del Parlamento de tener en comisiones un trabajo más de fondo, un grupo redactor de la iniciativa, del dictamen, etcétera, porque todos los grupos coincidían que, como había llegado, no podía pasar. Sin embargo, pues el grupo mayoritario, en este caso Moreno y sus aliados, decidieron precipitarla, nos presentaron un dictamen que tenía muy pocos cambios, que incluía algunos enunciados que habíamos nosotros comentado, pero que no profundizaban en realmente hacer una propuesta que le fuera bien a los mexicanos. Iba a ser un martes, ese martes estaban todo el mundo convocado, me pidieron una reunión de la Junta de Coordinación y ahí el presidente de la mesa y el coordinador, nos pidieron el coordinador de Morena, pues que querían hacerla el domingo, para que el domingo de Pascua, para que se publicitara, etcétera con lo complicado que representa esto, no por los legisladores en sí, creo que nosotros, nuestra obligación es ser diputados, es estar en la Cámara claro, las veces ajá. que convoquen, el tema es que a veces se pierde de vista que para que la Cámara funcione no solamente es que vayamos los 500 diputados, sino que hay todo uh -huh. un aparato que gira alrededor de quienes hacen la gaceta, de quienes tienen que llevar la versión estenográfica, claro. etcétera, etcétera. E imagínate lo que representaba incluso el traslado de encontrar vuelos de los diputados, sí, claro. etcétera. Entonces, la verdad nos pareció fuera de lugar, eh, sin embargo dijimos que como no las pusiéramos, la oposición estaba lista. Uh -huh. Y bueno, y fue muy divertido también el tener que llegar desde el sábado, el llevar nuestro, las cosas que íbamos a necesitar para quedarnos tantos días como fuera necesario. Ayer con algunos compañeros de Acción Nacional decían que ellos no durmieron por los mosquitos, pues yo no dormí por el sensor, pero bueno, forma parte de lo que hoy eh, la exigencia del trabajo legislativo pues también nos da a todas las y los diputados. El resultado, eh, parece ser ¿consideras que es la flor de un día nada más? Esta, esta victoria de la alianza como eh, eh, ¿no? varios de la cuatro te están diciendo De que, eh, que casi casi como que tuvieron suerte y como que no es para tanto no ¿O, o realmente se está consolidando ¿no? un, un actuar político Que le está poniendo un freno a las iniciativas del presidente? Pues bueno, yo lo que te diría es que quienes est hemos estudiado ciencia política sabemos que efectivamente en el centro del debate más allá de la reforma y sus consecuencias que bueno, puedo platicarte mucho de lo económico, de lo ambiental, de lo internacional sí. de todo lo que implicaba pues al final del día creo que lo que quedó demostrado es la importancia de tener una división de poderes yo uh -huh. no he dicho hace mucho tiempo que quedó atrás aquella idea que las cámaras de diputados sean oficialidad de parte del presidente y en ese sentido hoy por hoy el presidente tiene que contar con, o no cuenta con un congreso que esté supeditado a sus iniciativas de manera directa. Uh -huh. No tiene mayoría calificada y esto habla de, definitivamente de estos pesos y contrapesos que en una democracia son muy importantes. Nos queda claro que el resto de las iniciativas que solo requieren mayoría simple pues las puede pasar morena. El presupuesto es una de ellas y es una lástima, la verdad. ¿Por qué? Porque pasará como sucede con el litio, no los han cantado. Pueden llegar, pueden eh, solicitar la dispensa de todos los trámites y poderlas votar el mismo día. La pregunta es, ¿ese es el Congreso que queremos los mexicanos? ¿Eso es lo que le sirve a nuestro país? ¿El anular el debate? la contribución, el enriquecimiento, la retroalimentación. En ese sentido, creo que ellos podrán tener todas las, las votaciones que quieran y todas las iniciativas que deseen, pero definitivamente creo que no abona a este país ni a lo que es este país, que no es un país totalitario, es un país de muchas voces. Hay muchos Méxicos dentro de ese México. Y creo que eso es lo que debemos de tener claro. Y todo lo que sea constitucional, pues definitivamente tendrán que venir a debatir, a analizar con la oposición, quienes definitivamente necesitan más de 50 votos para poder aprobar cualquier iniciativa de esta naturaleza. Por ejemplo, hay otras eh, reformas constitucionales que ya se han cantado, por ejemplo, la de eh, el Instituto eh, nacional electoral, electoral uh -huh. etcétera, y, y bueno, ya algunos eh, eh, diputados federales dijeron, pues no va a pasar. Eh, ¿Cuál es tu criterio ante esto? ¿Desde una vez ya la están cantando? Mira, Erika, de verdad que nosotros, eh, eh, como alianza, digo nosotros porque me ha tocado estar muy de cerca en esta transformación de pasar de la alianza electoral a la alianza legislativa. O sea, he visto ese proceso, he estado cerca de los dirigentes nacionales, del PAN, del PRI, por supuesto, de mi partido, de Alejandro Moreno, de Alito, y del PRD, de Jesús Zambrano y de Marco Cortés. Y, y fue muy claro cuando terminó la elección que para nosotros era muy, muy importante el pasar esta alianza legislativa, digo, esta alianza electoral a una alianza legislativa. Y en ese sentido, desde aquel momento y hasta ahora, se ha señalado que definitivamente la alianza tiene sentido, cuando trata de resguardar la integridad del país y esa división de poderes. Y en el tema político-electoral, nosotros hemos dicho que todas las leyes son perfectibles, pero nada que ponga en riesgo lo que implica el Instituto Nacional Electoral, que es resultado de la construcción, por décadas, de todas las y los mexicanos. Yo que he tenido la fortuna de estar en muchos espacios internacionales, por el contrario. El INE es un referente de cómo sí se puede hacer una elección democrática en donde participan los ciudadanos, la cuidan los ciudadanos, los votos los cuentan los ciudadanos, y sería un error que hoy tratáramos de debilitar, de debilitar este uh -huh. sistema. Hay otras cosas que se pueden mejorar, sin duda, la propia representación proporcional, podríamos discutirla en qué términos y que vaya de la mano con lo de mayoría relativa por ejemplo sí puedes hablar de cómo puedes achicar el tamaño del congreso pero no solo en la iniciativa o en la forma uh -huh. en que quiera el partido en el poder o la mayoría uh -huh. oficialista, creo que hay muchas formas que se pueden jugar puedes hablar de facultades que se le han quitado a, a los estados y que a lo mejor tendrías que volver a tener una concepción más federalista o sea, sí, hay muchas cosas que hacer, pero nada que debilite definitivamente al INE. Y en ese sentido creo que es lo que la oposición tenemos claro para entrar a debatir o a discutir una reforma. Si hoy ellos no quieren escucharnos, pues difícilmente van a poder sacar una reforma. Y más adelante está también anunciada la de la Guardia Nacional que sí. bueno, es un tema sumamente delicado por todo lo que vemos en el país la, la verdad, verdad es que lejos de que bajen los índices electivos cada uh -huh. día se ha convertido en la vida cotidiana el ver lo que sucede en Zacatecas, en Michoacán por mencionar los Puebla. estados, pues mira, qué? Puebla pero la verdad es que cuando tú ves lo que está sucediendo sobre todo en Michoacán, en Zacatecas, Acapulco, en Sinaloa, todo lo que es en Tamaulipas los... sí. o sea, es realmente dramático en ese sentido creo que será otro tema que requiere rigor, de verdad requiere uh -huh. rigor para saber hasta dónde está el alcance de la Guardia Nacional, hasta dónde ha sido efectiva la propuesta de la actual administración y qué más se debe hacer, pero es algo que también pues, nos compete a todos. Entonces, claro. desde ese punto de vista yo te diría que soy una diputada de verdad entregada a mi trabajo, tratando de aportar, de abonar, de investigar, de tender puentes de comunicación entre mi grupo y los otros grupos parlamentarios. De acuerdo. Eh, Blanca Alcalá, eh, hubo una declaración del de coordinador de legisladores acá locales, Jorge uh -huh. Estefan Chiriat, en el sentido de que eh, qué está pasando con una alianza electoral en Puebla uh -huh. para la gubernatura y qué onda también con la alcaldía de Puebla, si ya hay pláticas y si, ¿Qué está pasando? Y bueno, él hizo un comentario en donde eh, él dice: el PRI va a trabajar para llevar a su propio candidato a la gubernatura, ¿no? Y te nombra en primer lugar a ti, a Blanca Alcalá. Entonces, bueno, yo recuerdo en el 2016 ¿no? cuando fuiste candidata eh, por tu partido para la, la gubernatura, en los números no te fue nada mal, pero bueno, ya sí. sabemos la historia, este, ganó en ese entonces pues, el PAN, Tony Gali y bla, bla, bla. Y fue muy ríspida en el sentido de que hiciste denuncias de violencia política de género, que en ese entonces, como bien lo comentabas hace ratito tú, no estaba tipificado y sí, no había esta seriedad, ¿no? este rigor en donde ahorita es sí... Es causal de anulación. Es causal sí. de anulación. no este Y, y, y, y te vi ¿no? este, muy entregada en la campaña Como, como Eres, pero eh, también te vi de repente como molesta, hubo bloqueos, en fin, ¿no? Claro. Entonces, mm, me vino a la mente, ¿no? Esa Blanca Alcala, y yo me pregunto ahora, ¿estará ella dispuesta a volver a pasar por todo eso y hasta más? Claro. Te lo pregunto en esa tónica. Pues mira, yo primero te diría que eh, a nivel nacional se ha dicho mucho que lo más importante en este momento es trabajar en consolidar la alianza rumbo al 2024, la alianza de los partidos políticos. Nacional. E incluso, nacional, pero de ahí se decanta lo local. E incluso se ha hablado de que vayan todas las oposiciones. Hasta los últimos días se habló de esta posibilidad de hacer una estrategia con Movimiento Ciudadano, por ejemplo. Yo creo que esta será la tónica que se seguirá también en los gobiernos locales. Obvio, a veces, pues al calor de lo que implica eh, ...el entusiasmo, la fortaleza... Eh, ...la camaradería entre nuestros compañeros... ...pues por supuesto, aquí lo importante es señalar... ...que en el PRI también hay pues, cuadros... ...que pueden ser muy competitivos... ...y en ese contexto yo entiendo la declaración... ...de mi amigo el diputado Jorge Estefan... ...pero yo te diría que aquí no hay... Eh, ...ni mucho que apresurar... Eh, ...sino por el contrario cómo va consolidándose... ...primero la alianza y después ya habrá tiempo de las candidaturas. En mi caso, no es un tema que esté en mis prioridades, la verdad es que yo estoy involucrada como te he dicho ahorita en mi trabajo legislativo y este y en ese sentido, me conoces muy bien, me gusta entregarme de 100%, no distraerme y ese será mi, mi pues uh -huh. mi destino de los siguientes años Sí, recuerdo cuando no fuiste sí. candidata a la presidencia municipal incluso tú estabas preparando tus maletas sí, tú yo ya iba te ibas a ir a España a terminar el doctorado hoy. sí verdad sí, así es. tú ya estabas con tu maleta digo alto pagado <risa> vente sí. para acá sí así es. Y, y porque no lo estaba en tu radar así es mira dicen que cuando te va a tocar aunque te quites y Ajá. cuando no te va a tocar aunque te pongas entonces uh -huh. más vale Siempre a uno hacer su trabajo, estar consciente de hacerlo bien, de aplicarse a fondo y bueno, la vida sin duda te va dando oportunidades, te va dando lecciones y en ese momento yo diría que definitivamente no está en mi radar. Uh -huh. En mi radar está concluir esta faceta de diputada federal que no había tenido, por cierto, había sido ya uh -huh. diputada local, había estado ya en el Senado de la República y te ha resultado también muy atractiva esta faceta de diputada federal en donde bueno, pues es un mar de legisladores, 500, uh -huh. imagínate, de muy diversas eh, formaciones, características, etcétera Y sin embargo me ha resultado también muy atractiva. O sea, yo creo que tiempo al tiempo eh, tú me conoces y de, definitivamente no soy una mujer de obsesiones, soy una mujer siempre de ilusiones, siempre de metas claras. Y bueno, sí, la experiencia de la gubernatura no fue la candidatura la más afortunada. En aquella época, como bien refieres, no estaba tipificado como hoy lo que se conoce como violencia política en razón de género. Y sin embargo mi campaña sirvió para que muchos de estos temas pudieran detonarse hasta tener ya hoy una legislación en la materia. Uh -huh. Recuerdo que el Tribunal Electoral Federal en aquella ocasión hizo un dictamen en donde eh, pues eh, señalaba estos digamos abusos de autoridad que uh -huh. hubo en su oportunidad este golpeteo que hubo inclusive de intimidación no solo a mi persona sino a mi familia y que bueno todo eso pues hoy son causales de anulación de una elección eh, yo participé inclusive en muchas de las conferencias con el Instituto Nacional Electoral con la academia, etcétera, mi caso fue uno de los más graves digamos y de los mm -hmm. primeros pero después hubo otros casos en el Estado de México, en Guerrero mismo etcétera que ha permitido el poder identificar este tipo de conductas que definitivamente lesionan a la política, pero de manera particular han incidido en las mujeres. Sí. Hoy por hoy te diría que es muy afortunado que hay un mayor número de mujeres que estamos participando en política, pero desafortunadamente también es mayor el número de violencia y la calidad de la violencia, la intensidad con la que se está pues, denostando a las mujeres. El debate de hace unos días en la Cámara también dio cuenta de ello y lo que hemos estado viviendo en esta amenaza, persecución que se está haciendo, pues también es violencia política de género y desafortunadamente, fíjate que sí, se tipifica más o se ejemplifica más en el caso de las mujeres. En Acción Nacional, una de las compañeras eh, fue esperada, eh, saliera después de todos estos días de su hotel y fue agredida en su vehículo, en su persona, eh, eh, no recuerdo el nombre ajá, de ajá. ella, pero es una compañera ajá. de Acción Nacional. En el PRD fue el caso de Edna, que empezó a montarse toda una campaña en su contra. Entonces, creo que son prácticas que no le hacen bien a la política y, por supuesto, no debemos permitir además se vuelva recurrente para el caso de las mujeres. Eh, eh, mencionaste ahorita, dice, bueno, ahorita no es mi prioridad la gubernatura, yo estoy, no, mi radar, en mi radar no está. Es. Ok, eh, ¿qué, qué, ¿qué necesita tu partido en Puebla para volver a remontar? Te lo pregunto porque eh, tienes eh, muchísima experiencia también partidista. Eh, no solo en la función pública, etcétera, etcétera, ¿no? Sino eh, también eh, viviste ese partidazo. Sí, así es. Y ahorita pues ¿no? está viviendo una situación complicada, está en un, una tercera posición, y luego lo mandan a la cuarta, en fin. ¿Qué necesita el PRI para el 2024? Pues mira, aquí no hay fórmulas mágicas, solamente hay una línea y es trabajo, Erika. Yo recuerdo que también te conocí cuando era la presidenta del partido en la ciudad, en el Ajá. comité municipal. Ajá. Y bueno, en aquella época gobernaba Acción Nacional, entonces éramos pues, el, los partidos contrarios en, en, en aquel momento. Y, en, y, y se decía que era muy difícil que lograr el PRI remontar y demostramos que con trabajo, haciendo ese trabajo que a veces la gente eh, pues en el pasado incluso ponía en duda, pero de ese trabajo con el seccional con aquel señor que era de carne y hueso y que existía en aquella esquina y que había que ir a visitarlo y que había que ir a reconocerle y que había que ir a decirle que era importante recuperar la ciudad para recuperar pues una mejor, mejor gestión de servicios públicos, eh, en fin, muchos de estos temas que fueron los que enarbolaba el PRI y que creo que tiene que seguir enarbolando, pues se tienen que hacer. Hoy por hoy, pues hay una gran cantidad de temas, Erika. O sea, hoy tener mayorías en la Cámara Local, Nacional, mayoría de presidentes municipales, en el caso de los alcaldes, pues te permite tener eh, políticas públicas gestionados bajo otro enfoque de cosas que también quiere la gente. Tener un Congreso que pueda lograr realmente hacer del presupuesto un presupuesto más inclusivo, más participativo, es definitivo. Yo te diría, combinando esta experiencia política partidista, de política pública en el municipio y de legisladora, en verdad es impresionante que a pesar de que hoy somos un parlamento paritario, que fue un gran logro, y es la primera vez que somos además 251 diputadas, somos más las mujeres que los hombres, el anexo 13 que se diseñó para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, pues acaba siendo un anexo que cada vez tiene menos recursos para las mujeres que ahí han ido metiendo otros programas desde las becas para los adultos mayores hasta el programa Sembrando Vida que no tiene nada que ver y en cambio han desaparecido programas importantes claro. como las escuelas de tiempo completo como los programas de atención a la violencia como los albergues para las mujeres indígenas entonces todas esas son las causas ciudadanas son las que le dan sentido a la esperanza uh -huh. de un partido uh -huh. y de su gente pues de volver a luchar para conseguir el poder ¿qué necesita el PRI? trabajo trabajo desde abajo, de las bases de adevera, en donde se deja a un lado la simulación y por el contrario, te encuentras con Erika Rivero, que vive uh -huh. en tal colonia que platicas con ellas, que cansa, que lleva uh -huh. tiempo pero que es la única manera de volver realmente a organizar pues un partido eh, de militantes y a un partido de ciudadanos, en aquella época recuerdo que yo incluso no solamente trabajaba con el seccional, trabajaba y me reunía con las cámaras empresariales, con los académicos, con las escuelas, con las mujeres, etc. A veces era un café, a veces era un desayuno, y te decían de cosas, porque al final el PRI es un gran partido, pero es un partido que también ha tenido errores, y que hay que enfrentar, y que hay que explicar, y que hay que decir, bueno, a lo mejor falló A, B o C, pero que en nuestro diario, hay estas cosas. De tal suerte que yo te diría lo que el PRI tendrá que seguir haciendo es mucho trabajo, trabajo de adeveras para poder llegar fortalecido en los municipios que gobernamos, que son más de 50, pero recuperar algunos otros. Y en esta, esta estrategia que el mundo moderno nos ha demostrado en el mundo y en México también, pues hacer las alianzas estratégicas que resulten necesarias. ¿Qué esperanza puede haber de que el PRI con una alianza con el PAN, bueno, con el PRD, ¿no? el poquito que le puede sumar, puedan eh, reconquistar Puebla. ¿Es, ¿Es real? ¿Se puede en el 2024? Creo que se puede, Ahí hay viabilidad de ello. Y me voy a ir al escenario nacional para traer el escenario local. Fíjate, hace un momento cuando tú hablabas de que una de las reformas pendientes es la política electoral, sí, sí es pendiente tan pendiente como esta eléctrica que desafortunadamente no cuajó como nosotros hubiéramos deseado. ¿Y qué es el riesgo que puede correr también la política electoral? Hoy por hoy hay una hay una de Morena y de sus aliados en el Congreso Federal. ¿Por qué? Porque si tú analizas la suma de los votos que tuvo el PRI, el tuvo el PAN y que tuvo el PRD, pues es alrededor de 20 millones, o sea, no recuerdo ya las cifras, pero Mientras uno tuvo 20, 22 millones, el otro tuvo igual 22 millones. Y sin embargo hay más diputados federales de un partido que de otro, incluso del PRI uh -huh. con, el, con el PAN. Entonces estos temas de la sobre -representación tendrán que irse realmente revisando para evitar que tengamos en ocasiones realidades uh -huh. o, o números o poderes legislativos que no corresponden a la realidad. Y creo que en función de ello, eh, sí hay posibilidades de entrar a una competencia se seria, muy seria. Sabes que soy enemiga de eh, señalar, digamos, falsos escenarios, pero hay un escenario de competencia en donde con trabajo, con rigor, con entrega, con compromiso, en este caso eh, de la alianza que gobierna la, la capital, que bueno, pues es definitiva para recuperar el Estado, más todos los demás municipios, pueden convertirse en una estrategia eh, importante de cara al 2024 de acuerdo ahora eh, ¿qué, qué, ¿qué tan viable puede ser esto cuando vuelvo a las declaraciones de Jorge Estefan porque bueno es, es un personaje claro, claro. importante en Puebla no, eh, eh, con alcances nacionales, es un hombre serio pues, o sea no es así como que cualquiera de ah se le ocurrió, es una de sus ocurrencias, no, entonces eh, cuando él comenta eh, en el PRI nuestro candidato, o sea, es nuestro, es nuestro presidente municipal Eduardo Rivera, porque ya sabemos que hicieron una alianza y bueno, y ganó Eduardo Rivera en la capital de Puebla. Sí, pero no es nuestro candidato para la gubernatura. Entonces, en el entendido hay de que el, el personaje como más eh, ubicado, que tiene más posibilidades de ganar, según las encuestas, es Eduardo Rivera cuando dice esto Jorge Estefan, y que dice nosotros en el PRI estamos trabajando para tener nuestro propio candidato de ahí que te candidateó sí. ¿no? entonces dices bueno, parece ser que en la alianza no hay no ha cuajado no hay un proyecto de estado mientras por el otro lado por el lado de Morena hasta el momento, hasta el día de hoy ya sabemos que pueden pasar muchas cosas de aquí a dos años, pero al día de hoy hay dos principales personajes, es eh, Ignacio Mier, precisamente el coordinador de la banca de San Lázaro o el senador Alejandro Armenta como que hay como un poco de más definición ya están trabajando, esto de que ay, es que están muy adelantados los escenarios o sea, no, la realidad es que ya están trabajando ahorita, nada de adelantados ya se está trabajando, incluso por eso la declaración de Jorge Estefan de que ya está como que eh, destapándolos. No es, eh, por ejemplo, una declaración así no pone en duda esta posibilidad de que la alianza no eh, eh, llegue a gobernar pueblo. No, no, no, yo creo que luego, no. bueno, al final del día esto es política. Más bien lo que yo diría es que cada partido, en este caso, que aspiramos a construir esta alianza, tendrá que hacer su trabajo en sus lugares con sus militantes o con sus simpatizantes para que pueda llegar con una, digamos, una posición mucho más sólida, más robusta, más firme, de cara a lo que en las negociaciones finales se vaya a hacer. Así que a mí no me preocuparía más bien lo importante es decir... <risa> o sea, eh, blanca así como muy, así, muy, y yo así como angustiada, no, pero ¿cómo? No tiene no, nada. Yo creo que aquí lo importante, lo importante tiene que ver con que, pues, eh, me parece que tanto en el PRI como en el PAN, eh, eh, con el PRD inclusive, pues hay gente seria, profesional, uh -huh. que podría eh, ser un tomador de decisión, una tomadora de decisiones importante, para lo que implica, pues, gobernar el, el Cuarto, quinto estado más importante del país, ¿no? Uh -huh. Oye, pero no no es una declaración como gacha. Sí está feito, ¿no? Porque de alguna manera Eduardo Rivera, pues, no, es el, el, o sea, el primer lugar en los posicionamientos, ¿no? Entonces, como diciendo, él no va a ser nuestro candidato. O sea, ya, ya la cantó así. <risa> como hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Y yo creo que en el momento de las definiciones, seguramente, aquí lo primero es cómo la alianza llega fortalecida. En México así se está haciendo y ya en un momento... Habrá Pero ¿cómo en Puebla se está haciendo este trabajo de fortalecimiento? No, Yo sé que tanto Néstor Camarillo como los diputados están haciendo ya este trabajo de renovación de los comités municipales, de la renovación de sectores, en fin, todo esto que implica de manera territorial, de manera horizontal, hacer un trabajo importante, ¿no? O sea, sí es parte de lo que se tiene que hacer. ¿No, ¿No se corre el riesgo de que les estén comiendo el pastel los eh, posibles candidatos de Morena? Eh, hablando de Nacho Mier y de Algando Armenta. Bueno, creo que cada quien es libre de hacer su trabajo y yo insisto, eh, del, en el PRI nacional ya hay directrices para que se esté trabajando de abajo hacia arriba, eh, de manera, a lo mejor no es tan mediático, pero eso no implica que no estén haciendo las cosas que deban hacerse. A veces dicen que la mejor estrategia es la estrategia que no se, que no se difunde, pero que Ajá. al final del día es la que resulta efectiva y se comprueba. ¿no? Entonces yo confío en que el partido, por lo que respecta al mío, esté haciendo su trabajo, el, la Acción Nacional esté haciendo lo suyo, el PRD esté haciendo lo suyo, y cuando llegue el momento podamos hacer la suma que corresponde. ¿Cuándo se podría ser ese momento? Te lo pregunto por por tu experiencia, porque has sido candidata, ¿no? Claro. Le, o sea, ¿le sabes, pues? Mira, el trabajo de no partido es? yo creo que ya está en, en cauce. Y la definición de candidatos pues me parece que no será sino hasta después de mediados del próximo año cuando se definen estos temas. No, falta un chorro. Pues o sea, un el más 2024, ¿no? Sí. Entonces, pues ahorita pueden decir muchas cosas, lo importante sí. es que hay que chambear y eso sí es un tema, insisto, de partidos, no de personajes. Aquí es primero la causa y después el nombre, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves a Morena aquí en Puebla? Bueno, pues como todo, todo en el país, no ha sido eh, pues un movimiento importante que hay que reconocer que logró capturar pues mucho del enojo ciudadano, pero que también en estos años también ha venido eh, pues desilusionándose de muchos aspectos, no. El país eh, no va bien en muchos en muchas cosas y eso genera enojo de parte de los ciudadanos. Entonces creo que estamos eh, pues a la mitad del camino será importante ver cómo acaba pues, el presidente tan solo en este año. Yo te diría, y con lo, la experiencia que he tenido como integrante de la Comisión de presupuesto, por ejemplo, que yo advertía que las eh, proyecciones que ellos nos presentaron en, en septiembre del año pasado eran demasiado optimistas. Era muy difícil que se pudieran comprobar, que se pudieran lograr. Hoy mismo estamos viendo que pues la inflación está mucho más alta de lo que presentaron, que el crecimiento del país es mucho más abajo, que las inversiones se han estado desalentando, que el empleo no ha logrado, el empleo formal, las características que queremos. Entonces, todas esas cosas, pues al final, es en el balance, impactan también en el momento de una elección. Me queda claro que la política social, los programas sociales, pues son un colchón, un amortiguador de lo que implica la elección. Pero bueno, tan solo te traería a colación que la revocación de mandato, pues ellos tuvieron alrededor de 30 millones de votos cuando el presidente López Obrador, uh -huh. y en esta revocación llegaron a la mitad, a un 50%. ¿no? Entonces, todos estos pues son variables de cómo en el humor social las cosas van cambiando. Entonces, pues todavía nos quedan poco más de dos años hacia adelante y, pues bueno, nunca sabemos todo lo que pueda presentarse en, este, en estos años. Entonces, yo insisto... Serenidad, cada quien debe de hacer el trabajo que le toca, el dirigente partidista lo que le toca como dirigente partidista, el legislador lo que le toca como legislador, el contacto con sus electores, con sus ciudadanos, dependiendo si eres de mayoría o de representación mm -hmm. proporcional. Y al final sí tener claro que México es un gran país y no podemos permitir ni retrocesos, ni temas que pongan en riesgo, como ha ocurrido en la región de América Latina, ni los valores de la libertad, ni la tolerancia, ni la pluralidad, todos estos componentes que sin duda debemos de apreciar en una democracia moderna, en una democracia del siglo XXI, y para un país como es México. Bueno, tú eres una periodista estrella, y lo que ha ocurrido con el no, tema no, no, no, no, de los no, no, no, no, no, no, periodistas está. es muy lamentable, Uy, sí, muy lamentable. Entonces, me. todas estas cosas son las que de repente el ciudadano tiene que ir reflexionando, y a partir de ahí pues se toman las decisiones. Blanca Alcalá, ¿cómo ves el trabajo que está haciendo Eduardo Rivera en la capital? Pues mira, yo creo que es un trabajo entregado, eh, él ya tiene la experiencia de por qué era importante, por ejemplo, recuperar el centro histórico, cosa que aplaudo, en, en su momento yo tuve la oportunidad también de hacerlo, porque no solo es emblemático por su turismo, el centro histórico es el punto donde confluyen todos los ciudadanos de este municipio, donde en muchas ocasiones los índices delictivos, Justo si hay desorden se te pueden disparar ahí y ahí necesitas entonces abordarlo. Yo le reconozco y le felicito porque finalmente en estos meses ha logrado también un nuevo reordenamiento del centro histórico que implica negociación, eh, que implica un poco entre mano dura o mano derecha y mano izquierda para poder lograrlo, me parece muy bueno. Sé que está iniciando un proceso también de licitación de obra pública importante, que, ha, eh, que tiene esta concepción en donde el rescate de espacios públicos y la convivencia es fundamental para que efectivamente bajen muchos de los indicadores negativos, sobre todo en delincuencia. Eh, que ha tenido seriedad en muchos de los programas, por ejemplo de atención a las mujeres, cosa que además me siento doblemente orgullosa porque tengo ahí a Karina que le echa todas las ganas en este gobierno de coalición para entregar buenos resultados, en los temas de turismo en los temas de cultura, siempre habrá cosas que hacer, sin duda pero bueno, creo que ha ido eh, este, engranando pues los temas con su gobierno, con la sociedad, de cara a entregar buenos resultados. De acuerdo, eh, ¿Te gustaría que pudiera abanderar la candidatura a la gobernadora? Pues es una figura seria, ¿no? Es una figura seria que tiene experiencia. Pero insisto, hoy eh, no se trata de eh, palomear A, B o C. Creo que su trabajo será una gran carta de presentación, si lo hace muy bien, de cara a lo que en un momento dado, pues sea la elección del 2024. Ajá. O sea, mi pregunta iba encaminada de esto, de que si ¿sí te gustaría o estás... En esta, en esta misma línea de Jorge Estefan, de decir, nosotros no, no, no, vamos no. a llevar a nuestro candidato. No, yo creo que eh, no hay que aventurarnos a hacer declaraciones de esa naturaleza. este Yo uh -huh. creo, insisto, eh, hay que fortalecer la alianza como una estrategia que permita competir y ganar. Creo que eso es eh, estratégicamente es lo primero que debemos de tener en cuenta y ya en su oportunidad, pues sin duda, eh, ver quién sea quien abandere esa, esa alianza en donde Eduardo juega un papel importante de acuerdo, ok, pues muchísimas gracias Al Alcalá. un placer, de verdad, muchas gracias a ti a toda tu audiencia por darnos la oportunidad de tener esta charla espero que te haya resultado interesante siempre con la pasión, pero también con la serenidad que definitivamente exige hoy, pues el mundo un mundo que está en guerra por cierto uh -huh. que eso hace que los energéticos, entre otras cosas, se incrementen un mundo en donde las campañas de odio no llevan a nada y en donde, al contrario, nuestra responsabilidad como seres humanos que compartimos un planeta común nos hace también ser ciudadanos del mundo con responsabilidades y con obligaciones. Encantada de estar contigo. Muchas gracias, gracias. Blanca Alcalá, aquí en Los Conjurados. Pues hasta que se nos hizo. Gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, síguenos en nuestras redes sociales, échate un clavado a los conjurados y pasa un excelente fin de semana. Besitos, good night. Hola, soy Antonio Lucio, director general de publicaciones de la Web. El día de hoy te hago una recomendación acerca de este libro, El COVID y sus cuates, de la doctora Lilia Cedillo. Forma parte de sus seis títulos que tienen que ver con el COVID y todos los bichos los que tenemos cerca. Te invito a leerlo.